Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos casi cerrando la jornada del día de hoy y a través de este video queremos contarles muy buenas noticias. La primera, que el avance de la obra está siendo excelente, pero este avance es posible gracias a la fuerza laboral. Y en Ancosur también nos preocupamos en brindarles todo el asesoramiento en medidas de seguridad y ahora en estos tiempos en medidas de bioseguridad. Así es que para nosotros es un placer poder colaborar en prevenir... No, el contagio por la pandemia de COVID-19.